En este vídeo te traemos un nuevo airdrop muy sencillo de realizar con el cual nos vamos a llevar monedas del proyecto CGU totalmente gratis. Este proyecto se llama Crypto Gaming United, es una plataforma que reúne a personas de países en desarrollo para construir una nueva economía virtual jugando a videojuegos blockchain y aprendiendo nuevas habilidades y nuevos conceptos. Te animo a que revises su web ya que aquí encontrarás mucha más información acerca de este proyecto. De todos modos el token ya es operable, lo tenemos en CoinMarketCap en el ranking 4000, 1200. Es un token ERC20, pero que también es interoperable en la Binance Smart Chain y en la red de MATIC. ¿Y cómo podemos llevarnos estos tokens? Realmente es muy sencillo. A través del exchange Probit. cada lunes están realizando un nuevo airdrop. Ya hemos participado en otro anteriormente. Si no tienes una cuenta en Probit y no sabes cómo crearla, te animo a que visites nuestra web satoshifactory.com. En la pestaña de exchange tienes el artículo completo en el cual te explicamos paso a paso cómo crear tu cuenta. No es necesario realizar el KIC para poder operar dentro de Probit pero para participar en este tipo de eventos sí que será necesario pasarlo de todos modos como te digo es opcional aquí tenemos el airdrop que realizaron anteriormente estamos esperando el cobro ya que al igual que este se realizará una semana después de la finalización del evento te dejaré todos los links abajo en la descripción del vídeo para que puedas leerlo en mayor profundidad pero es muy sencillo y lo vamos a ver a continuación por cierto antes de pasar a ver los requisitos que debemos realizar para llevarnos estos tokens gratis tenemos también un nuevo airdrop que subimos ayer mismo es el del en Yobit, en el cual nos podemos llevar 4700 tokens FAST dólar de forma muy sencilla y además sin ningún tipo de caice. Este tipo de oportunidades de Airdrop son muy buenas especialmente si eres nuevo en el mundo de las criptomonedas, porque puedes llevarte tus primeros tokens de forma totalmente gratis, que posteriormente podrás intercambiar ya sea por Bitcoin, por Ethereum o por la criptomoneda que tú prefieras. Si te gusta y te sirve este tipo de contenido que realizamos desde Satoshi Factory, creo que es un muy buen momento para que te dejes un buen like y te suscribas al canal, no te cuesta nada y a nosotros nos ayudas muchísimo a seguir creando y compartiendo este tipo de contenido y qué pasos debemos realizar para llevarnos los tokens del airdrop totalmente gratis pues es muy sencillo en el propio blog de probit tenemos la entrada con toda la descripción nos dice que el evento empieza hoy día 7 de marzo y finaliza el próximo día 20 la distribución de las recompensas se procesará dentro de una semana después de la fecha de finalización del evento y para obtener estas monedas tenemos cuatro tareas que debemos ir realizando son opcionales que Evidentemente, cuantas más tareas realicemos, nos vamos a llevar más cantidad del token. Para la tarea 1, debemos crear una cuenta nueva en Probit y completar la verificación telefónica y el KIC. Si no sabes cómo completar estas dos tareas, tenemos el vídeo tutorial en el cual te explicamos cómo crear una cuenta. Pero de todos modos, en estos enlaces tienes la guía completa que te va a ir guiando paso a paso. Es muy sencillo. Para crear la cuenta, tendrás el enlace abajo en la descripción del vídeo. Para la tarea número 2, debemos recomendar a nuestros amigos para que creen una cuenta en Probit Global tienes tu enlace de referencia si clicas en este enlace directamente te llevará a este campo nos dice que solo aquellos usuarios que completen con éxito la verificación telefónica y la verificación del KIC serán considerados como referencias elegibles para recibir esta recompensa en este caso la recompensa será de 0.20 tokens por cada referido en la tarea número 1 también nos van a pagar 0.20 tokens por realizarla y tenemos un ranking en el cual tendremos 10 posiciones para las personas que más referidos tengan ya que se podrán llevar otras cantidades extra de moneda TGU. A continuación tenemos la tarea número 3 que básicamente es seguirles en sus redes sociales en Twitter, en Discord y en YouTube y rellenar este formulario en el cual nos pedirán nuestros usuarios de estas redes sociales para que puedan verificarlo y en esta ocasión la cantidad de tokens que nos van a dar va a ser 0.10 tokens. Por último, tenemos la tarea número 4 en la cual la recompensa también será de 0.10 tokens y básicamente debemos hacer un retweet del tweet que tienen ellos fijado. Por último, rellenar también este formulario y nos dice que solo aquellos que retuitearon la publicación fijada y completaron el formulario recibirán la recompensa por la tarea número 4. Si quieres más información acerca del proyecto en el cual vamos a recibir estas criptomonedas, el que te hablábamos al principio del vídeo, tienes aquí la web oficial y también tienes las redes sociales oficiales. Recuerda que si tienes cualquier